Hola a todos, bienvenidos a Noti Señales. Noti Señales es el noticiero de la Federación Nacional de Sordos, FENASCOL, que contribuye a la toma de conciencia por los derechos de las personas sordas. Ahorita que nos están viendo en el vivo, nos están viendo en el vivo a través del Facebook de FENASCOL y la señal en vivo de FENASCOL Digital. Un gran saludo para todos a los que nos están viendo durante esta transmisión y quieren dejarnos sus comentarios, bienvenidos. También pueden compartir esta emisión para que otros la puedan ver. Ahora estoy con el director de FENASCOL, Henry Mejía. Y hay un tema que varias personas sordas nos han preguntado y es lo relacionado también con los derechos de las personas sordas y todas las actividades que se hacen año tras año. ¿De qué tema les estoy hablando? De la semana de septiembre, en el que se celebra la Semana Internacional de las Personas Sordas. Y además, se celebra la lengua, las lenguas de señas. Eso se celebra en esta semana. Henry, cuéntanos más sobre esta semana, esta semana de septiembre. ¿Por qué se celebra esto? ¿Y qué tiene que ver con las actividades que nos da la WFD para este año 2022? Cuéntenos. Buenas noches, Paula. Y buenas noches a todas las personas que se conectan a NotiSignales. Eh, sí, es importante eso que mencionas. Eh, actualmente, la comunidad sorda se está empezando a preparar para el mes de septiembre dado que vamos a celebrar la Semana Internacional de las Personas Sordas y es un evento muy importante, muchos están ansiosos, ávidos de saber cuáles van a ser las actividades en el marco de la realización por parte de la WFD y los lineamientos a tener en cuenta. Sabemos que anteriormente en Colombia estábamos acostumbrados, sobre todo, a celebrar todo un mes eh, la celebración o, o precisamente conmemora, conmemorar las persona, a las personas sordas de la comunidad, pero la WFD ha eh, convocado para que eh, pensemos más bien en una semana y así también celebremos el Día Internacional de Reconocimiento de las Lenguas de Señas. Sé que muchas asociaciones y entidades quieren celebrar un mes completo, pero recuerden, Estamos hablando de la tercera semana de septiembre, puntualmente. Pero la pregunta probablemente que muchos tendrán, discúlpenme, ¿por qué se celebra esta Semana Internacional de las Personas Sordas? Voy a explicarles. La WFD, la Federación Mundial de Sordos, eh, muchos saben eh, cuándo surgió, otros no, eso fue en 1958, ¿sí? ellos realizaron en Italia, precisamente en Roma, idearon eh, un primer espacio que tiene la costumbre de darse año tras año, y esto va en relación, esta celebración va en relación precisamente a lo que les menciono, evocando el primer congreso mundial que realizó la WFD en 1958, en, en el mes de septiembre. Es por eso que en esta tercera semana de septiembre, eh, a nivel mundial, se celebra esta semana de las personas sordas. Estamos hablando de Colombia y muchos otros países que están aunando sus esfuerzos para realizar actividades, ya sea culturales, eh, que tengan un impacto social, político, entre otro. Y esto es importante. ¿Importante por qué? Para visibilizar a la comunidad sorda en la sociedad. Esta celebración, en esta semana, eh, no solamente alberga a la comunidad sorda, a sus integrantes, también estamos hablando de eh, personas como familias, amigos, actores que rodean a la comunidad sorda, instituciones educativas, eh, eh, universidades. Podemos aliarnos precisamente para celebrar en esta semana y como les menciono, la idea es, o estamos pensando en el lema de precisamente reconocer los derechos de las personas sordas y también aunarnos con este ejercicio internacional teniendo en cuenta la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad dada por la ONU, que es muy importante. FENASCOL sabemos que está Federada a la WFD, esta es la sigla en inglés, sabemos que es la Federación Mundial de Sordos, sí como lo menciono la WFD eh, corresponde a la sigla en inglés, en español sería la FMS y pues FENASCOL entendiendo que está articulada con la WFD, esta tiene unos lineamientos, unos contenidos y temáticas, actividades proyectadas, y precisamente su consigna en el Día Internacional de la Lengua de Señas eh, propone que la lengua de señas nos une. Ese es el lema, consigna, bastante interesante. Así es. Así es. Es una frase bastante importante. Y como nos dice la WFD, esta frase es, super, es muy muy importante y ojalá pues todos la puedan repetir. Esta es la frase, la lengua de señas nos une. La voy a repetir, la lengua de señas nos une. Para que ustedes también la vean, pues la WFD nos da este esta, esta, esta, esta reto para que todas la podamos hacer. Acá hay un video que les da más información. ¡Hey! Estamos muy ansiosos porque la Federación Mundial de Sordos, la WFD, ha proyectado para la Semana de Celebración de las Personas Sordas y para el 23 de septiembre, que es el Día Internacional del Reconocimiento de la Lengua de Señas, una acción que queremos replicar en Colombia. Observen el siguiente video. ¿Sí? La idea es copiar las señas que aparecen allí. La lengua de señas nos une. Este es el reto para que repliquemos cada uno. Puedan hacer este video y lo puedan compartir en redes sociales. ¡Ánimo! Puede participar cualquier persona, sea funcionaria del gobierno, de las alcaldías, doctores, enfermeras, eh, docentes, estudiantes, familiares, amigos... Todos pueden hacer este reto. Hagan su video. ¿Quieren verlo otra vez? Lo haré más claro. La lengua de señas nos une. ¡Ánimo! ¡Súmate al reto! ¡Hazlo! ¡Perfecto! ¡Qué importante! Es este reto que propone la WFD, tiene el objetivo de incentivar, motivar a todas las personas a nivel mundial. Recuerdan que Colombia en años anteriores estaba pensando precisamente en un challenge de accesibilidad y derechos. Muchos ministros y actores gubernamentales estuvieron participando de este reto también alcaldías no sé si lo recuerdan entonces para este año vamos a hacer este Reto, Ojalá que las asociaciones eh, y distintas personas sordas puedan incidir, eh, motivar a otras personas, sobre todo alcaldes, funcionarios del gobierno, vicepresidentes, en el Senado, en la Cámara, el Consejo, cualquiera de estos espacios políticos, incentivemos a esos actores para que se sumen a este reto de la lengua de señas nos une numeral y, y lógicamente aunando el video con el numeral que propongamos, y por supuesto, visibilicemos y mostremos a la WFD que unidos somos más. ¡Qué emoción! ¡Ánimo! ¡Ánimo a todas las personas sordas a que puedan también hacer este video! Y Henry, una pregunta en redes sociales y en Facebook: ¿qué comentaron? No Perfecto. Bien. Bueno, revisando un poco eh, las redes sociales, veo distintas personas conectadas, viéndonos en esta emisión, veo 65 espectadores a través de las redes y eh, es importante que estén pendientes porque FENASCOL estará informando eh, y tendrá notas relacionadas a estos eventos y pues la idea es que todos desde su campo o su ámbito podamos incidir en las alcaldías, gobernaciones, eh, congresos, para que este reto de la WFD, esto que nos propone, podamos replicarlo en distintos contextos. Recuerden, la lengua de señas nos une, Muchas gracias eh, precisamente a las lenguas de señas, eh, estamos en gratitud porque nos han mantenido conectados alrededor del mundo, sabemos que a veces las personas sordas viajan a otros países y tienen una gran facilidad para conectar con el otro, es como si fuéramos una gran familia. Y es por eso que hay que darle eh, gracias y estar en gratitud con este idioma, con nuestra lengua y estar orgullosos de la misma. Creo que es importante esto. La Federación Mundial de Sordos, FMS, sus siglas en inglés WFD, en el mes de septiembre conmemora la Semana Internacional de las Personas Sordas y el Día Internacional de las Lenguas de Señas. Es por eso que FENASCOL se articula con sus actividades de la siguiente manera. En el pasado, FENASCOL ha realizado diferentes congresos y encuentros. Este año realizará el encuentro, que es el octavo congreso de la situación del sordo en Colombia. Llamado Construyendo comunidades inclusivas para todos. Tendrá como sede la ciudad de Pereira en la tercera semana de septiembre y dentro de su programación tendrá los temas de Planeación lingüística Educación Mujeres sordas. Código de ética para el servicio de interpretación. Pero esos no serán los únicos temas. También habrá actividades enfocadas en la juventud, en emprendimiento, en cultura y demás. Al finalizar se hará un manifiesto que se entregará al gobierno nacional para que sea incluido dentro del plan de desarrollo y así visibilizar los derechos de las personas sordas. Si quieres saber más sobre este congreso, desde FENASCOL estaremos publicando en las redes sociales más información, también a través de NotiSeñales. Así que estén pendientes. Wow, Creo que es importante el tema que acabamos de ver sobre el Congreso, pero debo mencionar que eh, eh, estoy viendo a varias personas conectadas a esta emisión eh, y quiero saludar a las personas que están en, en Bogotá, Cali, Bucaramanga, un saludo y un abrazo fraternal para todos los que están viendo esta emisión y es verdad, el tema del octavo Congreso es muy importante e imperdible, dado que hablamos de cinco temas eh, que están inmersos en este Congreso y que es importante eh, recordarlos. El primero tiene que ver con educación la situación de las personas sordas en Colombia, eh, no es un secreto que la educación tiene falencias alrededor de este aspecto y en el octavo congreso de la situación de las personas sordas hablaremos de eso, así como también de la constante preocupación del código de ética que tiene que ver con el servicio de interpretación. Eso también irá incluido dentro de este congreso, es muy importante. El tercero que vamos a abordar... Eh, Toca las realidades de nuestras juventudes sordas y del CNJS, eh, motivar, incentivar las discusiones entre jóvenes y pensarnos un plan de trabajo. También hablaremos de mujeres, de las mujeres sordas que por tanto tiempo han sido discriminadas y dejadas a un lado del de escenario. Y otro de los temas que vamos a abordar tiene que ver con la planeación lingüística. Son cinco temas imperdibles y la idea es que nos motivemos, se preparen desde ya para asistir a la ciudad de Pereira. Es un tema muy importante. Como vimos, eso que menciona Henry es muy importante y es una de las actividades que la WFD menciona. La lengua de señas nos une, pero no es la única. También tenemos otra actividad y es relacionada con esta frase. Es iluminar los espacios con una luz azul que simboliza la lengua de señas. ¿Una luz azul? ¿Cómo sería? Aquí hay un video al respecto. Fenascol se une a las acciones que realiza la WFD en el marco de la celebración de la Semana Internacional de las Personas Sordas y la Lengua de Señas. Es por eso que invita a las personas a realizar acciones en plazas, monumentos y espacios representativos, iluminándolos de esta manera. De color azul, que simboliza la unidad que nos da la lengua de señas. Esto también servirá para visibilizar a la comunidad sorda sus derechos y la celebración de esta semana. Perfecto. Fenascol, aunando esfuerzos a la propuesta de la WFD, quiere hacer una invitación a todas las asociaciones de sordos, gobierno, entes que puedan aliarse con nosotros para que nos ayuden a gestionar e incidir por ejemplo, en el gobierno nacional, de pronto en una sede de gobierno, en el Congreso, en la Alcaldía de Bogotá, en diferentes espacios, ya sea en la Alcaldía de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Boyacá, etcétera, diferentes espacios o sedes gubernamentales puedan proyectar esta luz azul para mostrar, visibilizar en Colombia que estamos unidos, ¿Sí? Y además de eso, estamos aunando esfuerzos eh, para estar en la misma eh, línea que las actividades internacionales en relación a los sordos. Pero no solamente participamos nosotros los sordos, estamos hablando de una alianza con distintas eh, personas, aliados, eh, oyentes y tenemos dos actividades ya establecidas. Entre esas, como ya lo mencionamos, eh, la lengua de señas nos une y la luz azul, que la idea es proyectarla el 23 de septiembre. Por otra parte, en Colombia tenemos proyectado realizar distintas actividades. Entendemos que en las asociaciones, instituciones educativas, universidades en las regiones eh, tienen su programación. FENASCOL, Pensando en lo que ha planeado la WFD, va a realizar el octavo congreso de la situación de las personas sordas en Colombia. El octavo congreso, el último que realizamos, que fue el séptimo, fue realizado en el 2018. Y ahora, eh, cuatro años después, en este año 2022... Queremos realizar este congreso en donde se va a contemplar la modalidad híbrida, va a ser presencial y virtual. Y la idea es reunirnos, encontrarnos, pensarnos la situación de las personas sordas desde la planeación lingüística, el código de ética, la educación, eh, temas relacionados a las mujeres sordas y a los jóvenes para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 Qué bien, ya todos van a tener en su agenda esa fecha en septiembre. Es un espacio muy importante. Eh, sabemos que eh, acabamos de pasar de dos años de paciencia recluidos en casa dado el coronavirus. Y estuvimos un poco estresados eh, con esas ganas y ese anhelo de reencontrarnos con nuestros amigos de hace tiempo, ya ahora con eh, la finalización de la emergencia de salud pública, hemos vuelto a encontrarnos con esas personas, pero qué bueno hacerlo en el marco de esta actividad, de esta semana de celebración de las personas sordas. Recuerden que el 23 de septiembre es precisamente el Día Internacional de las Lenguas de Señas, pero sé que muchas personas dentro de la comunidad sorda, eh, tras estos dos años de pandemia, eh, surgió la ley 2049 y esta ley en su artículo 9 menciona que Colombia debe eh, conmemorar, respetar y celebrar precisamente este Día Internacional de las Lenguas de Señas, al igual que la WFD lo hace. Y es precisamente una oportunidad para mostrar lo orgullosos que somos y, y mostrar nuestra lengua. Entonces la idea es eh, estar a la expectativa, empezar a gestionar, empezar a planear, para asistir a este encuentro, yo sé que muchos trabajan, algunas eh, personas tienen una situación difícil, pero se contempla también su participación virtual. Ojalá que podamos encontrarnos de manera presencial y pues decir, ve, hace tiempo no te veía y conversar eh, en los espacios nocturnos que se den eh, a razón de actividades culturales. Así que los esperamos en Pereira y ojalá vengan todos. Qué emoción me da saber esto, la verdad. Espero que la comunidad sorda también esté igual emocionada como yo la, para celebrar esta semana de septiembre en sede Pereira. Van a haber temas muy importantes e interesantes que podemos aprender. Espero que podamos asistir todos. Es muy emocionante lo que se va a vivir en este tiempo. Y Henry, no sé qué ha visto en redes sociales. ¿Qué podemos, qué... Así es. Estando revisando los comentarios dentro de las redes, veo el nombre de Beatriz, su apellido es Hernández. Ella nos pregunta, bueno, y frente al octavo congreso, ¿cuáles son esas condiciones de participación? Para responder, debo decir que muy pronto FENASCOL estará publicando eh, información relacionada, no, ahorita... Eh, se piensa que es un espacio abierto para que cualquier persona participe, recuerden que el Congreso está planteado para que figure en la modalidad presencial y virtual, ya les daremos más avances en este tiempo y recuerden que la ley 2049 en su artículo 9 es muy preciso en lo que contempla indica que en nuestro país, en nuestra nación, Colombia, el día de reconocimiento de la lengua de señas es un evento, una conmemoración muy importante, dado que a nivel mundial está la ONU y pues indica desde su asamblea que el 23 de septiembre es el día en que se reconoce la lengua de señas y por tanto es un día también nacional, sí, pero Colombia eh, parece precisamente eh, eh, que está sujeto precisamente a esta ley y celebra el 23 de septiembre las lenguas de señas. Entonces es importante que empecemos a ahorrar, que empecemos a gestionar y proyectemos nuestro encuentro en Pereira, vamos a tener distintas actividades, reitero, el objetivo del Congreso es pensar y discutir acerca de la situación de las personas sordas y esto será el insumo para realizar un manifiesto ante el nuevo gobierno, dado que en este momento está haciendo eh, distintos empalmes desde los diferentes ministerios, es importante recolectar la información que nosotros tenemos para que eh, nos tengan en cuenta en el plan de desarrollo, entonces todos estamos a la expectativa, muy ansiosos, así como Paula yo también lo estoy, ojalá que nos podamos encontrar bastantes personas allí, pensando por supuesto en la celebración de esta semana, sí, en esta semana nacional, Muy bien, es importante y continuamos aquí en Noti Señales. Ustedes saben, a nivel nacional hay personas sordas que tienen su emprendimiento, venden productos y demás cosas. Nos han enviado sus videos y espero que nos sigan enviando para poderlos mostrarlos aquí. A, a este correo. Ah, miren, este que aparece acá. Envíenos sus correos. Envíenos sus emprendimientos de sus productos, de lo que realizan, de todo lo que pueden estar vendiendo, para mostrarlos aquí. Recuerden, es este correo. Uno de esos emprendimientos es de la ciudad de Ibagué. Él es Carlos. Su seña es esta. Miremos su emprendimiento. Hola, esta es mi seña y mi nombre es Carlos Pinilla. Soy profesional en diseño de modas, es una tradición familiar de la cual me he nutrido durante 15 años y ahora he decidido vivir en Ibagué, independizarme y desarrollar mi marca. Observen, con mi marca desarrollo diversos diseños de vestuario, observen las imágenes. Como lo han podido ver, tengo una gran variedad de diseños de vestuario en la ciudad de Ibagué. Si quieren contactarme, aquí les dejo mi número de WhatsApp. Como vimos, estos emprendimientos así ustedes también nos pueden enviar su video. Bueno, llegamos al final de NotiSeñales. Déjenos sus comentarios. Recuerden que esta emisión no desaparece. Queda publicada. Así que ustedes pueden volverla a ver. E ingresar a, a la señal de Penascol Digital y poder ver también todas nuestras emisiones pasadas. Muchas gracias por acompañarnos y vernos en... Un momentico, Paula. No vayas a cerrar del todo. Dejemos la puerta entreabierta, dado que hay muchas preguntas en el chat. Por ejemplo, eh, nos preguntan si el Congreso eh, tiene costo o es gratuito. Eh, hay que hacer una inscripción y tendrá costo, pero como les digo, pronto... Eh, tendremos más información sobre el proceso de inscripción de manera presencial y virtual. Eh, y también veo que de Sordevoc el presidente indica que ojalá todos eh, los que hagan parte de Sordevoc eh, vayan, eh, siquiera 50 Pereira y también de Medellín vayan otros 50 y que juntemos mucha gente en esta ciudad para el octavo Congreso. Y la otra pregunta que veo allí, frente a la ley 2049 de qué año es, es de el año 2020. Esta ley eh, tiene como objeto el tema de la planeación lingüística. Y en su artículo 9 se habla de que el Día Nacional de la Lengua de Señas, así como eh, lo plantea la ONU, Así como se contempla en el marco internacional, Colombia lo tiene estipulado para el mismo día. Y reitero, ánimo, anímense a participar del octavo congreso de la situación de, la de las personas sordas en Colombia. Ahora les voy a mostrar el afiche para que lo puedan compartir y divulgar eh, entre sus conocidos. Es un afiche muy bello. Adelante. Perfecto, ahora sí, vamos a dar cierre a esta emisión y recuerden que la próxima semana tendremos una nueva emisión de Noti Señales. Así que los invito a que estén presentes y conectados y ánimo, prepárense para esta Semana Internacional de las Personas Sordas que tendrá muchas actividades. Los esperamos. Muchas gracias y feliz noche para todos. Que descansen y feliz fin de semana. Hasta luego.